Tengo la de Amado, eh, Rosán. Cuando no... Ay, no. Mira cómo lo tranquilizo. No, Cuando nos fuimos a la pausa, estos dos caballeros no me permitieron. La dama no, porque la dama se defendía. Decir que, al regreso, íbamos a tener una entrevista interesante con la pastora Reina Tineo. Ella es pastora de la Iglesia Cristiana Emanuel. Ella acaba de publicar un libro, es un, un libro testimonial según lo que puedo ver en la contraportada. que se, Ok, ahí está el libro. Ese es ser que ella nos va a explicar eh, inmediatamente qué significa el título de esta obra. Así es que eh, con nosotros está la pastora Reina Tineo, con quien vamos a conversar acerca del lanzamiento de este libro, El origen de una ayuda idónea. Buenos días, Reina. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muchas bendiciones. Gracias a ustedes por la apertura tan distinguido programa, es para mí de verdad un placer, un privilegio encontrarme en medio de tan excelentes comunicadores. Eh, aquí estamos para invitar a toda la población a que puedan darse cita al lanzamiento de una obra que sé que va a ser de mucha bendición para todo aquel que la pueda tener en mano. Estamos hablando de AISER, el origen de una ayuda idónea. Y me preguntaba ahorita detrás de cámara que qué significaba AISER. AISER es una conjugación de ETHER, que es ayuda en, en hebreo y, y AI, que es hombre. Entonces es el hombre y la mujer trabajando juntos en unidad eh, y con un propósito. Te bien, felicito bien. haber parido una obra de esta naturaleza y hay algo que a mí me, me llegó. El que muere sin saber quién fue, es como si nunca existió. Así es. Realmente es un libro que trata mucho del propósito de la vida, eh, de, de vivir una vida realmente con propósito. Ah, muchos nacemos y eh, vivimos en una sociedad que a diario se encuentra luchando y batallando por... Eh, ocupar espacios y en ocasiones nos encontramos con que cada espacio cuando se ocupa deja un vacío existencial y es precisamente porque a veces ocupamos espacio pero no, no vivimos el propósito por el cual Dios nos creó y es parte de lo que en este momento quisiera traer en las manos de, de todo aquel que pueda tener esa obra en, en, y leerla. Eh, Pastora, qué le motiva a escribir el libro? Me motiva primero la, la batalla que muchas mujeres vivimos a diario eh, de encontrar ese, ese, ese origen, de dónde somos, de dónde venimos, lo que hacemos. Como bien sabes, y, y nos ha costado mucho a la mujer ocupar algunas posiciones y, y, y tener relevancia en la sociedad. Y en ocasiones esa situación pues lleva a que Buscando ocupar, nos desocupemos del propósito principal por el que Dios nos creó, que es ser ayuda idónea en una tierra en donde se necesita tanto la labor de una mujer. Cuando usted se refiere a ser ayuda idónea, ¿a qué se refiere? De trabajar en conjunto, en unidad, no detrás. Yo no soy de aquellas que dice eh, la frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo soy de las que creo que debe ser al lado. Ok. Pastora, Pastora eh, eh, Está bien, adelante. Okay. A propósito de eso, justamente esa pregunta yo la iba a hacer, que dice, veo que el eslogan, el ¿verdad?, el origen de una, de una ayuda una, idónea, ayuda Idónea y usted acaba de decir que es el otro, pero la, la palabra ayuda, eh, ¿a quién usted se refiere?, ¿al hombre o a la mujer? Ambos, ambos. El punto es que Dios nunca creó a la mujer con el propósito de que fuera subyugada, ni que fuera eh, considerada... Pero dice la Biblia que es que la mujer debe ser ayuda idónea para el hombre. Claro entonces, que sí. Se convierte eso en una especie de patriarcado donde el hombre tiene la principalidad y la mujer un ayudante. No, no es así. Ese ha sido realmente uno de los conceptos más mal contextualizados a nivel bíblico. ¿Qué significa entonces eh, Dios eso? nunca quiso subyugar a la mujer al, al, al, a, a estar pisoteada. Ahora bien, Dios sí colocó, eh, como en, todas la, en, en todo, Él sí puso a alguien que dirigiera... Que, que fuera cabeza, pero eso no quiere decir que la mujer no pueda ejercer su rol ni su función, de estar al lado, de trabajar en conjunto. Eh, precisamente hoy vivimos en una sociedad en donde, si te das cuenta, las mujeres hemos logrado llegar a altas, a altas cumbres, hemos llegado, hay presidentas. Eh, sí, claro. Ahora bien, cuando esa presidenta llega a su casa, ella puede ser la esposa, ella puede ser madre, ella puede ocupar, una posición en la sociedad De ayuda pero, pero a la di, sociedad di, Dice la propia Biblia que el hombre será la cabeza de la claro casa que sí. Eso no es, no es patriarcado, eso no es machismo es, es que una cosa Tú estás hablando de patriarcado y otra cosa de machismo Son dos cosas totalmente claro, diferentes Claro, pero, pero, pero, pero están vinculadas Porque patriarcado estamos hablando de paternidad Y el hombre que es padre Se coloca en la posición correcta uh -huh. eh, El hombre que es padre Es líder, es protege, cuida Ama, respeta que ahí es donde está muchos de los mayores problemas de una sociedad machista. Y también cuando, del machismo también que viene uno el se del otro. Exactamente. Pastora, bueno. el, el libro que usted acaba de escribir es un libro espiritual, de autoayuda y esas cosas. Y realmente sí. más más más eh, trata de, de inspirar a muchas mujeres a levantarse, a tomar posturas bíblicas, que, que es por donde realmente la va la vida. La pregunta que le quería hacer es, ¿qué encontrará, Alguien que esté interesado en leer ese libro? Inspiración, motivación, eh, cómo enfrentar la crisis y a través de ella hallar propósito, cómo descubrir eh, el propósito por el cual vive, por el que existe y decidir vivir conjuntamente con eso. Mira, hay algo interesante porque lo haces adrede y dejas como páginas de anotaciones. Sí. ¿Qué hacer ahí? Sí, lo que pasa es que en medio de todo el proceso o se van a dar cuenta aquellos que tengan el libro en la mano, a medida que vas leyendo hay cosas con las cuales tendrás que ir interiorizando. Y entonces hubieron frases en medio de los procesos que he vivido que fueron clave en el despertar de mi, de mi espíritu eh, eh, y en levantarme de muchas, de muchas eventualidades que he vivido. Y esas frases acompañadas de, de, de lo que es la palabra de Dios fueron las que me ayudaron. Pretendo que al leer cada capítulo la persona interiorice, entonces pueda vertir eso que, que, que, que, le, que aprendió, que en eso que, que Dios le ministró, que Dios le habló y entonces pueda plasmarlo dentro del libro y sea también, es como que ellos también puedan tener la oportunidad de contar su propia historia. Es como la didáctica. ¿sí? Exactamente. Es si decir, te das cuenta también, eh, eh, uh -huh. vas a encontrarte dibujos inéditos. Sí. Eh, es una historia dentro de una historia. Eh, Yo soy la menor tengo, de dos hermanos, y si, te, y si te das cuenta, ves ahí... Sí, Esa parte ahí tiene como eh, imágenes de haiku. ¿Imágenes? De una técnica... Sí. japonesa, que <risas> se llama Haiku que deja entrever con pocas palabras una imagen, lo que tú son ves poemas, poemas un poema cortos, exactamente un son poemas cortos sí, sí. pero mira, yo te felicito pero oye, antes de que tú Ajá. continúes, me gustaría que ella concluyera la idea que tú le interrumpiste yo sí. soy la, la menor de dos de, de sí, hermanos. soy la menor de dos hermanos y eh, todo el proceso que, se, que, que viví es la primera imagen, por ejemplo, la primera pintura que vas a encontrar allí, sí. es representada en una libélula, eh, con muchos, eh, que está depositando muchos huevitos. Sí. Ella representa a mi mamá eh, con todos sus hijos y todo el proceso que, Esto, ¿no? que nosotros vivimos. Eh, Ayser te va a contar una historia que inspira, pero en la misma historia hay una historia también eh, que yo sé que va a bendecir la vida de mucha gente. A través de cada dibujo es la representación de la historia. Ahí estamos okay. viendo algunos de los dibujos. Pastora, sí. ¿hay una promoción, una promo del de libro, de la publicación? Sí, ahí hago la invitación a todos a la fecha, a la hora y el día, así si es que vamos a ponerlo, producción. Vamos a ver. Vamos. Muchas bendiciones. Paso por aquí para saludarles y a la vez invitarles a que este 22 de mayo a las 7 de la noche en la Iglesia Cristiana Emanuel nos acompañes al lanzamiento de nuestro libro AISER, el origen de una ayuda idónea. Es cupo limitado, así que te pedimos que nos escribas vía DM o nos envíes un mensaje de WhatsApp queriendo participar del evento. Aquí, en este número que aparece en pantalla. No te lo puedes perder. Contamos con tu presencia. Pastora, ¿el libro para las damas, para la familia, para los caballeros, para todo el que desee Va a estar adquirirlo. en todos los puntos de librerías de aquí de la ciudad, también lo tendremos en plataformas digitales a través de Amazon, y Ebay y por ahí podrán eh, también, en Mercado Libre también estará circulando y por ahí pueden disponer de él, en nuestra congregación también habrá un punto eh, de venta allí, así es que pueden dirigirse hacia esos puntos y van a encontrarlo en mis redes sociales también vamos a ir publicando a medida que vayan subiendo a cada plataforma para que así todos puedan adquirirlo. Excelente de mi parte, perdón Amado, felicitarla Era, gracias, se, o sea, se ve que es una historia muy bonita y que o sea, se ha inspirado en hacerlo pues eh, se trata básicamente de llevar y dejar un mensaje importantísimo en estos momentos a así través es. de sus vivencias así es, y quiero dejar aquí en el programa, ustedes saben que estamos en una época, en una fecha eh, eh, eh, alusiva al día de las madres me gustaría dejarles ah, dos sí. libros para que ustedes puedan bendecir a dos madres ah, ¿sí? que ah, puedan claro. ser inspiradas a través de la historia, se los voy a dejar por acá firmado y Perfecto. todo, y de verdad gracias gracias Francis, gracias a todos eh, eh, por darnos la oportunidad de venir al programa y gracias bien. por darnos el, el evento. esta entrega el evento veo que es, eh, es abierto al público, ¿verdad? Sí, pero con cupo pero, limitado. Pero, pero, ok, o sea que la gente tiene que reservar previamente para poder asistir, para evitar el asunto de la aglomeración. Así Vaya, yo creo que debe recibir este seminario, porque Así es un es. seminario de vida. Así eh, es. lo que creo que ella trata de... Y, y el que pueda presenciar lo que ella va a desarrollar para hacerlas entrar a la lectura de su libro... Creo que deben aprovecharlo. Yo lo, lo, Bien. lo invito a eso. Cómo no, gracias. Ya me he interesado. Gracias, gracias a la pastora a Reina Tineo, pastora de la Iglesia Cristiana Emanuel, por, el lanzam por venir hasta nosotros, ¿verdad? Anunciando el lanzamiento de este libro AICER, el origen de una ayuda idónea. Así que le felicitamos y le auguramos éxito en este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, mis amigos. <risa> Regresamos en breve. No se vayan, que hay más contenido todavía del sí. mundo.